Este... Sigo creyendo que lo más importante que se ha producido en los últimos 176 años de la independencia son esta gente que están presos. Ya a esta altura, si logra concluir y jalar la demás persona que están involucrada Incluyendo a Leonel y a Danilo. Eso va a superar muchas veces la independencia nacional. Por lo que le vengo analizando a ustedes. Yo le he dicho a ustedes que todos estos hechos históricos terminaron en fracaso. La independencia en manos de Pedro Santana. La restauración en manos de Lili. Y así le vengo diciendo a ustedes la parte negativa de cada acción. Que se ha producido en este país. Entonces este país necesita triunfo. Ahora si eso. Si la justicia hace una sinvergüenza con esos 10, Sería. Se le agregaría algo más. Para que el pueblo se siga retrocediendo. Los pueblos avanzan la medida en que van acumulando triunfo. Pero hasta ahora. La cosa va sumamente bien. Ahora. ...se volvieron locos... ...loco, loco total... ...porque... ...lo que se dio en la onza... ...en un país pobre... ...a esos niveles... ...no sé si es... Eh, ...ya tienen el material de... ...Altagracia Salazar... ...escuchen ustedes la periodista... ...Altagracia Salazar... ...diciendo en voz de ella... ...lo que fueron capaces de hacer en la ONSA. ...y... Por eso se llevaron a Junior, aquel catedrático que tenía programa de televisión y estaba haciendo la denuncia. Pero Junior cometió un error, que entró en negociaciones de tres o 4 millones para él callar la demanda que le iba a hacer a la gente de la ONSA. O sea que eso fue un fallo de ese abogado. Terminó siendo parte del grupo, aún siendo una víctima, terminó Junior. Eh, aquel famoso caso del catedrático que mataron, lo tiraron al río, lo amarraron con blog y luego subió. Pero oigan, Altagracia Salazar, en este caso de la ONCE, hasta dónde llegó el abuso y el por qué Danilo, hay que jalarlo. Observemos. La ONSA pagó sin contrato, o sea, de boca. En el aire. En el aire. 2.157 mil millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es eso? Sin contrato. Sin contrato. De boca. Como un colmado. Dáme ¿Eh? a Feli mil millones de pesos. Tenga. Un café, un cheque. Como una mafia. Sí. O... Realizó compra directa, sin concurso y sin tomar en consideración ninguna formalidad. 2.209 millones de pesos. Ahí, va, ahí van 4.400 millones de pesos. Sí. En, esos, en esas dos... Pablo, 57 millones por equipo que están tirados en un solar. Que fue para robarse los cuartos. <risa> sin uso, sin supervisión y sin nada. 25 de los proveedores de la ONSA recibieron pagos por 1.056 millones. Oigan bien. Señores, parece mentira esa denuncia que está haciendo Altagracia Salazar. Pero es loco que se pusieron. Solo con el caso de la onza. El caso de la onza, que el señor está afuera, eh, aún habiendo eh, dando la orden para matar a Junior. Y el señor está afuera, no está preso. Además, esos 4 mil millones de pesos... Tiene que saberlo Danilo, o sea que Danilo, no es como dice Bauta aquí, que Bauta dice que se está preparando una trama para ligar a Leonel, para ligar a Leonel, mírenlo aquí, Bauta, Bauta que tiene que ser jalado también, Bauta junto con Canaán y ese grupo de perverso, tiene que ser jalado también, incluyendo a Bauta y a Leonel. Entonces le está poniendo a Leonel como una víctima. Oye, ese hombre tan inmaculado, con 12 años en el gobierno. Bauta está diciendo, mira, le quieren hacer una trama a un hombre tan, tan serio como Leonel. Así que vean este material. Eh, Master, ponme el material de Leonel Fernández. Eh, déjame ver si sale bien para que ustedes vean eh, toda la, eh, la, la acumulación miren ahí ese Leonel Fernández denuncia de Jans Bailand. Eh, vámonos por el lado del narcotráfico ahí está el caso de Arturo del Tiempo y el hijito el tiempito y el tiempito eh, dime aquí, para que llame no, no, que lea, ok, ok, ahí está da, eh, Danilo Medina perdón, Leonel Fernández escúcheme, que es que me pasaron el, el celular aquí está el caso de Arturo del Tiempo caso narcotráfico, caso de Quirino los 200 millones que le debe a Quirino caso Feli Bautista y los 27 mil millones que declaró Feli Bautista Caso Víctor Díaz Rúa. Caso de Andino Peña. Ver reportaje de Alicia Ortega. Narcotráfico. Caso Quirino, parte 1. La Barrigol, un 3%. Recibía el Estado. Y Leonel le concedía a la Barrigol, un 97%. Los aviones tucanes, donde él salió retratado... Señalando con sus dos dedos de triunfo el caso de la Sun Lan y los préstamos oscuros, peaje, sombra. Entonces, ¿cómo es posible que Bauta quiera defender a ese corrupto, a ese ladrón que ustedes están viendo en pantalla? Oigan todas las acusaciones que, que, están, que están ahí del caso de Leonel, memoria contra olvido, caso César el Abusador, caso David Ortiz, caso Quirinito, fuga en complicidad con el gobierno, caso Onza, Junior Ramírez, asesinato, caso de Brex, 92 millones de, de dólares, caso supertucano, caso Metro de, la, de, de Andino Peña, Caso ingeniero que se suicidó en la oficina supervisora de obras del Estado. Caso Sa Sun Lan. Caso los, lo, la, las motos eh, de los Halle Davidson, famoso. De, de este, el hombre que mejor coordina las mentiras, Franklin Almeida. ¿Se recuerdan de los Halle Davidson? Caso Punta Catalina, soborno por 39 millones de dólares, Feli Bautista, Vito Díaz Rúa, La Rosario Dominicana, todos los parques nacionales convertidos en terrenos fértiles para la siembra de aguacates. Loma Miranda, el Ministerio de Educación, Miner, Construcciones con Vicios, Desayuno Escolar. O sea que, señores, Y Bauta sale diciendo... Que Leonel Fernández es un niño de teta. Yo estuve viendo hoy a mi amigo. Juan Comprez. Con, viendo. Juan Compré, Que tiene 20 años. En lo que tiene el gobierno. El gobierno del PLD. Juan Compré Tiene 20 años. Que se chapeó ahí. En el PLD. Y hoy sale Juan Compré felicitando. A la justicia por el sometimiento a los corruptos. Juan, mira Juan, en la otra guagua hay que montar el grupo completo de la fuerza del pueblo, Alia Pupú. ¿Cómo va a salir Juan Compré a felicitar, sabiendo él que su compañero Leonel Fernández y Bauta tienen que ser llamados también? Para que el triunfo, después de 176 años de fracaso de la historia de este país, de fracaso, que nadie venga a decirme, no la restauración, claro, hacen discurso bellísimo, hacen discurso bellísimo el día, el 27 de febrero, pero analícenle a la juventud, que todos esos hechos, como el 27 de febrero, el 16 de agosto, la muerte de Lili, después Horacio Vázquez, la Ramón Cáceres, Trujillo, la revolución, o sea, todo ha terminado en fracaso. Entonces, este hecho puede ser, se puede convertir en el hecho de mayor trascendencia e importancia histórica de este país. Ese hecho de meter preso a ese grupo de, de corruptos. Ahora bien. ¿Qué cosa me preocupa a mí? ¿Qué cosa me preocupa? Que Luis Abinader está haciendo demasiado compromiso con Estados Unidos y nuestra anexión, la unificación de la isla con aquí. El... O sea que, Luis Abinader, yo le vengo, no es por Luis Abinader, ¿eh? sino que en este país. Todo aquel que llega al Estado es con acuerdo de Estados Unidos. Y si Danilo no pudo reelegirse es porque entró en contradicciones con los intereses de Estados Unidos. O sea, si Luis Abinader está ahí es porque hay compromisos. Y entre los compromisos que tiene Luis Sabinader, eh, permitir, permitir lo que ya es un hecho. Y legalizarlo. Porque es un hecho los tres o cuatro millones de haitianos que aquí hay es un hecho es un hecho práctico real y el que no quiera creer eso que vaya ahí al barrio de al barrio San Martín del antiguo rabo de chivo y comienza a contar la cantidad si vista así, o vaya de la paja al guineal para que vea realmente el viernes me encontré yo con un entierro de haitianos. Habría, habría que ver la cantidad de vehículos que estaban acompañando al cadáver. Iban, yo no sé si, si cantaban o lloraban. No, no, la cuestión era que iban para el cementerio. Si es que no quieren creer. Entonces, esto que, esta denuncia que hace eh, Pelegrín Castillo, que son de, que no me cae muy simpático la familia Castillo. Porque siempre han estado montados en el palo desde la época de Trujillo. Pero uno tiene que, no puede ser mezquino. Y cuando dicen un concepto que hay que valorizar, no, no, yo lo valorizo.